No, no te saludas. <risa> no te saludas. No ¡Bien! te saludas. No te es güey. Ya, por eso le digo. Güey, esto es un reflejo de la consistencia de ustedes, Bien hecho y bien. jugado. La neta, una final, una final que nunca había jugado por ustedes neta es un orgullo. que sí. Tú también quieres jugar acá por ¡Es suyo, papitos! ¡Está chumiendo! ¡Mala, a eh, sí, eh, eh, eh, ¡Acuérdate! <risa> ¿De qué? one, ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! agua, tercero. agua ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! con el uh, to... ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cambio! cambio cambio para la, para la foto Willis oye por qué Mira, este güey dice no dijeron primero no el ¿este? gracias no? dijeron no no no no no no no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 ¡Hola, papito! Quien quiera, tu fondo individual ya me va a parar porque me está dando calambre. ¡Ah, qué papá! ¡Ahígan! Espérenme. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Aquí a que ahora! ¡Esta! ¡Esta, güey! ¡Aquí hora de ¿Qué? ¡Aquí